Buenos Buenas tardes eh, pastor Navidad y hermanos, era para contar mi testimonio de la gloriosa sanidad que Dios me ha hecho. Eh, eh, hace como dos semanas sufrí un esguince de tobillo, entonces mi papá eh, sugirió ponerme una venda y, y, llevarme doctor, y llevarme al doctor, pero yo dije que no porque confía en el poder del Señor Jesucristo. Entonces mi abuela me sugirió ir a la, eh, orar por mí con el pañuelo de mi pastor principal, y oró, y en cuestión de minutos ya me había curado. Entonces era para darle la gloria de mis sanidad.